Problema, decir, pues es que me merece es buenísima. ¿Cómo te das? Si me das de todas maneras, yo no tengo ni puta idea. ¡Ay, tío! ¡No falla, va a faína! ¡No me lo fallaste! Pero, ¡Pero qué bonito, día. ¡No me los Aquí estamos, la veo, ataque abortado. el precio de la tarjeta, yo creo que es clara. Es una tarjeta amarilla. se ha ha salido muy lejero. señor, quítese, ¿no? La buena es se ha atrevido el ahí, mira donde ha acabado la pelota ¡En Cuenca. La Frenosca se pierde Bajito que le corta es básico y puede en contra golpear podría combinar y corto Pero pierde el balón, lo recupera el rival Está con ¡Ese ataque es peligroso! ¡No contaba el desesperado de la árbitra! ¡Podría sacarlo de la roja! ¡Y ahí está la tarjeta roja de arriba! es, es sí, posible, en el momento de hacer la falta ya sabía que le iban a expulsar. ¡Es verdad, Paco, que no le han expulsado! ¡El palero no tiene perdón! Si sí, no estás muy centrado, lo que hay que sentir otro compañero. Sí, sí, ¿no? Pero con una recoge tranquilamente, calma el juego. el carril. ¿Cómo se ha que cortado no a No me da bien, tío. ¡Las bravas se equivoquen al envío! ¡Ahí recibe las mollas! ¡El calón no, no, no, no. va suavito suavito a las manos! ¡Se sirven de que cuando no, ahora no fue limpia! Ahí veremos qué castigo recibe! ¡Ahí recibe! Nos y mano, a María. En el Brasil tienen que estar desesperados con tanta campeonata. Ah. que no vaya la segunda, que no para la casa. ¡Puedo ver el peligro! ¡Ah! Un poquito un marca de aire. Que hay, se es que podría haberse levantado. pero tengo <tose> el eh! Quiere quitar el cuero. los dos con apoyo en corto. Esa recuperación ha sido crucial. Ningún gol y posición vuelve partida. A ver si alguien abre el marcador de ¡Qué bien, preciosa acción! Sí. Señoras y señores, entramos en el descuento. ¿Cuántos minutos serán de Madrid? ¡Disculpa! ¡El tiempo que acaba de llegar, el gobernador! ¡Se acabó la guerra ahí! la segunda La segunda mitad y todavía mucho por recibir. recuerden que eso sigue el empate. Supera a su marcador. No puede fallar. ¡Alador antológico! Es muy decidida, ¿eh? Es la ha la cartera al rival Miquel alzabal. con el, el cuero de Alba Alba pone el espacio no consiguen en encadenar tres pases seguidos Patricio no la peligrosa Alba pone freno a la locomotora de ataque Uy, yo, yo, no yo, <tose> yo, mucho que ver ha estado muy atento. Ahí se lleva la pelota, lo mantiene sin freno. No duda que a bajar. Esta la línea con facilidad. Vuelo el segundo de ¡Toma, tío, tío! El gol de del marcador para es que es un marcador es el marcador muy es que marcador no no que es ahí El balón marcador es están, Están ganando muchos metros. La prueba de Wally gana el, el, en el cero? Cero? Sí, Sigue el juego mientras Río, Río, no <risa> la Oye, Oye, el Lo tiene que asiento. a que ¡Vamos! No está mal, ¿no? No queda bien, tío. No está mal, ¿no? No queda bien, ¡Un eh! ¡Más grífico! bonito para que el Rive, ¡No, bien, pero no están satisfechos con el empate Van a intentarlo todos hasta el final! Ya no queda nada En dos minutos recoplen los 90 Y el con intención ¡Vamos! No tan mal, ¿eh, tío! ¡Vamos! ¡Es el contrario! ¡Alma, mi! ¡Es el gasolinado! ¡Es el gasolinado! ¡Es el gasolinado! el gasolinado! ¡Es el gasolinado! ¡Es ¡Es el ¡Es el caliente! ¡Es bueno, el no, bueno. ¿Cómo lo celebran, tío? El negro. No sé si es dice ¿no? Pero ¿por qué lo hace tanto? ¡No, se acaba justo, tío! ¿Eh? Se ha acabado, ¿eh? ¡Ay, empate! ¡Al premio en el 90! ¿Por qué pone la Biblia de Madrid si llega de Madrid? No lo entiendo, tío. ¿Por qué pone la hay que ponerla Sí, sí pone la Biblia de Madrid. ¿De la gente? Sí, sí. Pero... sí ¿Sembre? mira te mira con empatía entonces esta, esta no ha sido buena eh parecía que iba a ser peor no sí, sí, sí. es que no, no me adapto a la cámara no sé no sé qué me han cambiado no, no te algo, ¿no? o que no juego mucho tiempo y también pero si tendré <tose> que ensayar El dice el mismo tof, yo tenía aquí uno que era muy bueno sabes que era no, 94 era ¿Sabes, tío? Ah, algo este mundo, puede ser... Que era el 94, en tu carro el 94, ¿sabes? Todo el 94. Sí, aquí me... ¡No! Estaba aquí. Bueno, el 90 no está mal, ¿no? ¿Eh? Yo sé que está Rolaldino que le he le... oído de él por favor. ¡Hola, listo! ¡Hombre, listo. Y después del fútbol a dar un galtero para celebrar lo ocurrido ¡Guau, wow, ¡Nosotros somos los de toda la vida! ¡Alame González! corre sí. hacia la meta rival con una excepción! Los de casa van a salir con ese 11 titular El trícele Michael, el padre, ¿eh? bajo los palos El balón de oro que Cannavaro jugará en defensa con el muro Franco Varesi El jefe al Mataus con su asidrán en la zona central Vala, eh. Y arriba tendremos al italiano Zola de inicio con el rey Cantona Ahí fuera el juego que corta la jugada, Toñito bueno, bueno, bueno. Vamos ya con los elegidos por el equipo merengue y empezamos, y empezamos por todos los atos <risa> Chivo Turtua bajo palo La Sala va a mandar el desfecho con Lúdica. Luka Modric junto a Kassi, en la pédula En ataque la no. referencia será el calo ¡Monsieur, <risa> <risa> Benzema más! Uy, calo gancio perdido la posesión Intenta buscar el apoyo corto. No se detiene de nada. ¡Vamos! ¡La tenemos el, gol en el primer del ¡La que no sea el único del encuentro. que va a que a ir! a ¡Hala! Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Puede dejar de la Bueno, ¡Mierda de la monición! la es suya. Es suya diva. Y organizan la, la jugada de ataque. El arroyo ah, se precipita ah, en el fase indica fuera de juego. Claro, sí. tiene que tener un poco más de paciencia para encontrar el momento adecuado, de Es evidente que el entrada no fue limpia. Tenemos castigo recibe. Mira, va, cartulina amarilla. Nada, creo que tal, Manolo. Ahora, bueno, aquí a, a, a, a claro. se quita la pelota. ¡Clock! ¡Eva el corte al equipo! su arma, pero le ha dado del revés. Es esa situación hay que intentarlo, porque si la monea te sale bien suele acabar el golazo. No, sé no se que pueden quejar ah, ah, de perdiendo, están creando muy poco peligro y tienen menos veces. que una jugueta de feria. Que Orbenz se está llevando, ¿no? ¡Divicios! Y. Sí. tener Sea posible, no pueda seguir O sea, que me bonifico que dejara parte de sus bienes a México sin tortillas. O sea, por tanto, en un momento voy a un momento es más próximo pues usted a posibilidad de aumentar la La firma, la documentación, se hago a la y cuál su decisión. Porque dice no a solidarios son una vez más jóvenes y se observa un equilibrio entre otras mujeres La de porque por la porque como y, por y, por y por son... en de ¿no? solidaridad y un trámite muy sencillo durante el, de la que se mujeres, el de los grandes, se y eran solteros, solteros y el 30% casados no hay también también casualidad, casualidad, dinero. Sé, no te de que ver ¿Eh? a día, si, si quieren... Lo ¿no? lo esto. Ha decidido que se sobra y se basta El solito Pero pierde el valor Lo recupera el rival ¿Qué No ¡Sí! ¡Inicio! ¿Qué pensaría Guardiola? ¿Dónde el balón se pierde por el lateral. Venimos. Veremos si sale de esta. Nos busca un apoyo en corto. Cambia la posición, se ha colado, el árbitro indica fuera de juego, el rúdico anticipa y recupera valor, supera su marcador, se ha zafado de él con facilidad, así me parece Paco que no va a ser la de este partido, se está mostrando inocentes de cara a puerta Manolo. La va a la ventaja. Tiene el Madrid. La tiene para igualar. La parada. <stituye> el se El ¡Pelota nacional para el Real Madrid! <risa> en el banquillo tienen que estar hechas chispas. Se ha dejado robar la cartera y han terminado recibiendo un gol. Pero de si se salía, <risa> la <risa> todo. se este ¡Nadie se lleva la victoria en los 90 minutos! ¡Nadie! ¡Empate, tío! Pero, ¿qué haces ahí? ¡Han metido otro, hombre! Aquí lo pongo. abajo? ¡Pues ¡A la cama y me escondo! ¡No, que no pues, sepa, vos que...! Vamos un poquito de torrezo, no se sepa de no, Una más y un poquito de torrezo, una más, ¿Sí? ¿eh? Me voy a dar el tío. No se puede jugar todas las veces con lo mismo, se tiene que estar eligiendo todas las veces, macho. Pero puede, lo tengo que hacer. Te juego con el Madrid. eh. Sí, me gusta el Madrid, tío. Lo veo bien, en blanco. Un uh, no, hotel de vuelo, eh. Que nadie. Anda. ¡Hombre, hermano! ¡Buenos días, hombre, buenos días! marcador con esto Y ya te reducían. ¡Eh, tío! yo! Atentos, el equipo se lanza al contraataque. El portero ya veía delta de ve la contra. Aún un me que no haya sido gol, buena contra. Al con lo bien que lo habían hecho todo. ¡Qué buena presión en el ataque! ¡Cuidado ya en tiempo de descuento. ¿Cuántos añades? a tener dos minutitos más. Tiempo suficiente para ver a un golito. ¡Gracias, Antoñito! ¿Queréis otro? ¡Uy! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Se ah, acabó no, por no. ahora! ¡Todo el mundo lo ha visto! A ver si te ponen las falsas que te he hecho para él. Tarjetas amarillas, dos. Ah, bueno. No, papá, ¿tú no te dice los. Los entradas, ¿verdad? No? Entradas, diecisiete. No. No, no, no. No, no. No, no, minutos. El sur no llevaba ningún peligro a sus manos. ¡Se siente semana! Madrid? Madrid! no se ¡A la próxima no le salva a nadie! ¡Balón raso al compañero! La jugada abierta al final ha perdido la pelota. Hoy sí que el está jugando como él sabe jugar y como se espera de él. Las cosas pintan bien también ¿sí? para el final, ay, Dios, El Pongo individual. Se le ve a tope de confianza. Ay, y no creo que baje el ritmo de aquí al final. Courtois 30 minutos a que vamos, vamos, vamos, vamos, del lateral. vamos, está muy no. presionado. Falta clarísima, pero déjame vamos, vamos, vamos, ¡Por la! ¿Tienes tío. ¿Cómo siguen haciendo? Vamos a para ¡Ones el Voy a el a dejar de votar. ¡Ones Pedri. Cómo sí, sí, sí, sí. ¡Ones si el legrado! ¡Ones el legrado! ¿no? ¡Ones el legrado! el legrado! ¡Ones el legrado! ¡Ones el el El defensa no puede con él. ¡Wow! ¡Oh! ¡Dios mío, de mi vida lo que acaba de fallar ¡Dios mío, ven, el poderío de Cauté, vámonos! ¡Dejado escapar el empate! ¡Ya nos invertimos a que se... ¡Y ahora! ¡El de... ¡A media el tío Juan! ¡Reforma! ¡Me siento limpia y efectiva! Es que tiene, tiene que ver la óptica. Hay vista. No hay manera de quitársela. La tiene Pepe. Chuta puerta. Era fácil para cortar. Cinco minutos para el descuento. el no equipo contrario. Puede que esta sea vuestra última oportunidad para pasar. Lo están haciendo bien por el camino. La gente tiene que venir en tarjetita. no, ni él podrá un poco de miedo a partir de esto. No, deja ya. Sigue diciendo algo. Pues mira, que parece increíble. Paco no lo va a expulsar, pero la molestación no se la quita nadie. tiene que calmar. Acabo de volver en el campo ni dos del día. Le batemos al círculo. Tony Cross. Evita el peligro del viernes al disparo y yo intercepto de nuevo. El pasero tendrá que dar de las gracias luego. venga, o uno... ¿no? Sí, ya día, Venga, día, Es día, al día, al al día, la día, al día, al día, al día, sí. Es el creo que, que no te son la fuerza, pero te hablo eso bastante, ¿no? Hola, hola, ya en el último partido que pronto volveríamos con más fútbol! Y nosotros siempre cumplimos. Somos la González para servir en lo que haga falta. Vamos a ver si podemos tener un ya. buen partido. Creo que veremos un partido épico Si sí, estamos aquí para comentar fútbol Y por eso estamos tan impacientes Porque esto empieza ya Pierde el balón y tiene la oportunidad De atacar Saba por allí, se la queda Rodrigo cerca del gol ¿Quiénes son los que corren el juego la ¡Ya, va! ¡Ya, va! ¡Ya, va! va! entrega mal el balón. Se marcha el rival. Provincia la recuperación de balón por parte de este defensa. Vuelve el empate del marcador, día. segundo gol del partido, 1-1. Y le dicen que Nanay, no que es suyo. ¡Presa va! ¿Qué, ¡Qué buena presión en ataque! Hay que afosarse un poco más, si se quiere sorprender a ese portero. arriba! ¡Se va la ¡El que lo va a dar. es a ¡Sigo que el Madrid <risa> va palmando. ¡De solo pelea, nieve! ¡Ay, le ¡Ay, la Ah, faltas, mía, faltas como la gente que lo Si yo cero, pero lo lo bueno que soy. ¿Vale? ¿No? Sí. Y tarjetas de margarita, yo limpiamente todo lo juego. No, pero no, cuando me dijo la tarjeta limpiamente, ¿no? Arranca la segunda mitad y el Real Madrid tiene que remontar. Que llámenlo a la policía. ¡Cállense la! Para Portugal, pero la jugada sigue. Dispara desde muy lejos. Siempre sí, es muy complicado sorprender A la fácil para controlar sí. Messi una buena contra y aumentar aún más su ventaja ¡Más! ¡Más! ¡Más! y una vez más vemos a su rivales con el balón en los pies con hacemos defensa trasera la mira, buena de la arquera mira, la mira mira los mira mira mira mira la la primera mira mira mira la mira mira La banda. ha el pues, eh, tío. Ha seguido interrumpiendo el fase? Esa lesión, Antonio, no tiene buena... ¡Presión! Suerte. qué, ¿Cómo qué? Bueno, ¿quién no... ha lesionado, tío? ¿Qué ha ¿Os me ha lesionado a mí? Pues no nada. Mira, mira, Una, dos, tres... Tres tarjetas. Yo mira he ninguna. No es un Pero mira, ese, ese, ese, ese es ese... Yo estoy herido o ¿no? Sí, ese no, es no, eso, no. ¿te buscas un por aquí? Sí, se aquí, mira. A ¿Ese por quién? Es el tío, la diga. Un buen señor. Madre mía, me duele hasta mí, me han dado los gestos del jugador. Hablan por sí solos, a ver si se recupera pronto. Gracias, Antoñito. Se ha lesionado y tiene que salir del terreno de juego. Sí, a los juegos. anulación conmigo. ¡Casi amigo. Este martelo hace mejor que nadie! ¡Recibe el apoyo! Eh, ¡Recibe el apoyo! ¡Recibe el apoyo! en el el tanto! Más y la victoria en casa será definitiva. No es fácil cerrar los partidos, sobre todo cuando ganas por un solo gol. Así que deben ser prudentes y no dejar que el resultado les tiene. Hay que ir jugada a jugada e intentar evitar que el equipo te marque a toda la costa. Casualmente ya ya quedan 10 minutos y evita el peligro desviando el disparo. Que nadie se despriste de ojito y puede contra. Con Ingridor que recupera el cuero, wow. sale fuera de banda. ¡Qué va, tío? es uno, ¿Qué pasa, tío? a ver, esta era ya no ¿eh? ni estadística ni nada. aquí mira aquí, tarjetas amarillas tres tarjetas y una ¿Y roja tú 1, 0, a ver... 0, 0, 0, 0, Ven. yo a... ¿no? Acá ¿Eso está pasado? Y tú, y la ¿Eh? Sí, sí. siempre con eso? Sí, ah, a ver. A ver, una prueba. la